El 27 de agosto la protesta es colosal 500 estudiantes en Palacio Nacional salga señor presidente rapidito a su balcón si al diálogo usted se niega El 27 de agosto tal pareciera que tenemos toda una vida de lucha porque no precisamente es el día en que se manifiesta grandemente el estudiantado, sino que hay movimientos antes, hay inconformidad antes de esta fecha. Yo estoy en la secundaria número 16, a un costado de, a un lado de la Plaza de las Tres Culturas, con escasos 13 años, pero que este movimiento nos fue jalando. Mi nombre es David Roura y en 1968 era yo también estudiante de secundaria y le habíamos puesto en paro. Eh, las primeras marchas que se dieron y a las que asistimos fueron en agosto, entre la del 13 y el 27, hubo mucho activismo y sobre todo la organización... Nosotros estábamos coordinados por nuestro acercamiento con la preparatoria número 9, Pedro de Alba, y fuimos a la, a la marcha del 27, que fue impresionante, eh, que partió de antropología hasta el Zócalo. Eh, éramos pocos los de mi edad que participábamos en esas marchas, y no así, por ejemplo, en las brigadas, en las brigadas había más, más jóvenes y, y había militancia de, de casi de los chavos de la Prevo 4 ahí en el Telorco, y, de, y de la Prevo 3 ahí en Tacuba. Y, pero sí recuerdo que el, el 27 de agosto la marcha fue multitudinaria. Era increíble que, que tanta gente estuviera pasando por el Paseo de la Reforma y llegaron al Zócalo y mientras unos estábamos cerca del caballito, este, se volteaba uno para atrás y seguía eh, un, la columna, ¿no? No, no se le veía a fin. Eh, después de la manifestación del 13 de agosto, el entusiasmo en todo el medio estudiantil fue gigante, eh, fue exorbitante se hacían mítines, se repartía propaganda por toda la ciudad. Nuestra propaganda llegaba a lo largo y ancho del país, desde la costa hasta la sierra. Es más, eh, trascendió las fronteras de la nación mexicana. Eh, era un entusiasmo eh, que nos parece indescriptible. Eh, tan es así que tenemos el caso de dos camiones de eh, Politécnico llenos de compañeros que son apresados en la estación de Pantaco eh, del ferrocarril donde se hacían las cargas y descargas de todo lo que circulaba de mercancías en el país desde las, de los puertos marítimos y otros lugares de las fronteras. Eh, cuando esto sucedía en Zacatenco se trataba de contrarrestar la propaganda eh, oficial que nos hacían por medio de eh, avionetas y eh, ahí en Zacatenco se lanzaban globos de Cantoya para invadir de propaganda la ciudad. Eh, el entusiasmo era grandísimo, se hacían eh, muchas actividades, se repartía propaganda en los mercados, eh, en los cines, en los teatros, en las puertas, incluso se entró al Teatro Blanquita a, a repartir propaganda eh, cuando Pérez Prado estaba ahí adentro y eh, se tocó el mambo del Politécnico por, directamente por Pérez Prado eh, cuando los compañeros brigadistas en, hicieron su eh, exhortación de apoyo al movimiento estudiantil y el por qué eh, se estaba en lucha. Mm. En estas circunstancias pues se acerca eh, el desarrollo de la manifestación del 27 de agosto. Eh, esta se, ya se vislumbraba, iba a, a hacer una gran manifestación, era la segunda vez que íbamos a entrar al Zócalo, pero ahora desde el Chapultepec, el Museo de Antropología e Historia, desde Chapultepec hasta el Zócalo. Eh, el entusiasmo era exorbitante, desbordado. Eh, en Zacatenco esa mañana, eh, se hacía propaganda, carteles, mantas para asistir a la manifestación. Se tenía un carro de redilas para subir todo. Ya estaba fijada la hora en que teníamos que salir, que llegar primero con todo ese material. Pero había que pasar precisamente por una monigote, o unos monigotes se decía, eh, por el camino. Eh, precisamente nos detuvimos antes de la glorieta de... Monumento a la, a la Raza, eh, en un edificio, a ver que el, el compañero que estaba elaborando nada más había alcanzado a elaborar un monigote, un gorila eh, granadero o granadero gorila, como ustedes quieran identificarlo, y que estaba terminando de pintar, porque ya estaba hecho, y faltaba ponerle la base. Una vez que le puso la base para eh, pararlo, eh, sucedió lo inesperado. No podía sacarse porque no cabía por la puertecita de su departamento. Eh, hubo que quitarle la base nuevamente y con muchos trabajos era un onigote de casi dos metros de altura que había que sacarlo por la puertita de su departamento y después transportarlo por el pasillo y después subirlo al carro, carro de, de redilas, Todos quedamos manchados de pintura por estas maniobras, pero bueno, ya estaba ese monigote arriba, vámonos a, a Chapultepec que ya íbamos ligeramente retrasados. La manifestación sale, eh, los contingentes eran masivos, venía gente de Puebla, Tlaxcala, Morelos, compañeros, eh, algunos camiones habían sido detenidos, eh, a la entrada de la carretera de Puebla, eh, compañeros estudiantes, otros lograron eh, librar el cerco. Eh, en la manifestación había grupos de eh, profesores, amas de casa, eh, de ferrocarrileros, electricistas, etcétera, etcétera. Era una gran manifestación. Eh, y obviamente desde reforma hasta el Zócalo, eh, una gran cantidad de gente, el pueblo estaba, la consigna de un este Pueblo era por demás evidente eh, la multitud de gente que existía. No se diga de la Alameda al Zócalo, eh, no se podía ya ni caminar por las orillas, eh, se calcula que éramos más de 400.000 mil gentes, sin embargo, en el, todo el conglomerado del pueblo que había ahí, de gente que nos aplaudía, que se manifestaba, alrededor de más de medio millón de personas. Tal vez ahora parezca insignificante ese número. Ahora en la Ciudad de México existen 7 millones de habitantes. En aquellos tiempos, hace 50 años, ustedes calculen más o menos qué cantidad de gente había y qué cantidad estaba reunida en el centro de la ciudad en ese momento, 27 de agosto de 1968. Eh, habían pasado 14 días después de la última manifestación. En el Inter se había convocado a una... Habíamos convocado a los diputados a tener una plática este, en Ciudad Universitaria, se fijó una fecha y una hora y ahí estuvimos los estudiantes y los legisladores nunca acudieron. Eh, se ve que no tenían mucho interés en, en, en dialogar con nosotros. Eh, para ese entonces, la coalición de profesores pro libertades democráticas... Había dado una conferencia este, eh, y había presentado una lista de 150 estudiantes que estaban injustamente detenidos y que ya estaban comenzando a ser liberados. Eh, el ambiente, pues, eh, creíamos que era un, ambi un buen ambiente eh, en, la, en telesistema, que era el el antecedente de la actual Televisa hubo un programa donde invitaron a algunos de los profesores de la coalición como Ifigenia Martínez y como Gilberto Castillo para dar sus puntos de vista el consejo universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México también había reiterado su apoyo al movimiento estudiantil y a sus juntas demandas. Este, aunque en el Poli los directores eh, continuaban presionando para levantar la, la huelga en las escuelas. Cuando llegamos al zócalo, me, eh, había compañeros que se habían subido a un en camión, entre ellos estaba la Nacha la, y la, la Tita. Estaba la Tita arriba del camión, y otros compañeros que yo no conozco. Era un camión del Politécnico. Y bueno, todos estábamos, era un ambiente de fiesta, y todos contentos y felices de la vida, con antorchas y fogatas y canciones, todos contentos. Y de repente, oímos una voz que dijo, jóvenes, han violado a cualquier artículo de la Constitución 16, o qué artículo, han violado la Constitución, la plaza no pueden ocuparla, es plaza pública y les damos tantos minutos para que desalojen. Que en un momento dado, era noche, eh, había fogatas, había bastante alumbrado en ese sentido y me acuerdo que habían decidido que se iban a quedar ahí en el, alguien había dicho, que nos quedáramos en el, en el Zócalo y que comenzaron a decir que era una provocación y que no convenía. Entonces yo recuerdo que Tita, ella habló, hay fotos de ella donde está arriba de un autobús y habló y por esa misma este, participación fue reprimida más tarde, nosotros padecimos la prisión, ella y yo y ella, yo salgo el 24 de diciembre del 70, y ella sale hasta el, un mes después y decían que era precisamente por eso haber hablado en el Zócalo. En aquella vez, eh, los profesores de la coalición de maestros, hicieron eh, este, una intervención en el mitin, también se leyó una carta que nos enviaba eh, nos enviaba Demetrio Vallejo, uno de los presos políticos ferrocarrileros por el que se, está, se había incluido a la demanda de libertad de los presos políticos en el pliego petitorio del Movimiento Estudiantil de 1968. Eh, en eso estábamos cuando uno, un integrante del consejo, Sócrates llamado Campos Lemos eh, al Estar terminando el mitin tomó la palabra sin que estuviera autorizado y eh, sorpresivamente puso a votación la propuesta de que nos quedáramos acampando en el Zócalo desde el día 27 hasta esperar el primero de septiembre el informe del presidente de la república para que ahí se hiciera el diálogo público. Eh, este, eh, y la verdad es que todos votamos que estaba muy bien aunque sin duda era una provocación porque no era una decisión que hubiera tomado la representación del Consejo Nacional de Huelga Cuando nosotros, eh, eh, para mí fue muy especial que estamos ahí y de repente dicen eso es como yo lo recuerdo, que decía, tienen 15 minutos, se oía un altavoz, tienen 15 minutos para desalojar, porque en caso contrario, pues va a haber, este, van a tener que desalojar a fuerza. Y nosotros no hicimos caso, o sea, nosotros nos quedamos ahí, seguimos hablando, seguimos platicando y compartiendo con los compañeros y las compañeras, y exactamente a los cinco minutos dicen lo mismo. Tienen ustedes 10 minutos para desarrollar Y también lo mismo, como que no creímos, así, hago mención de esto porque, por ejemplo, cuando el ejército entra entró, tampoco creíamos que el ejército iba a entrar. Y ya tenía la situación de que el ejército iba a entrar, pero nosotros no creíamos que iba a ser en ese preciso momento que ellos decían. Y nos quedamos así, tan tranquilos, pensando que lo iba a ser. Así pasa y a ratos son cinco minutos los que dicen, que ¿tienen ustedes cinco minutos para desalojar? Y seguimos en la misma situación y ya cuando se cumplen los cinco minutos se abre. Yo me acuerdo de eso que se comenzaron a salir el ejército de dentro del palacio. ¿no? Y entonces sí, digo, corramos, porque sí ya venían con las bayonetas caladas, y corrimos como, pues ahora sí que no me acuerdo por qué calles, pero una anécdota que recuerdo de esas situaciones es que veníamos corriendo, Tita siempre fue una persona con muchos kilos de peso, yo en ese momento era muy delgada, y cuando veníamos corriendo, venía ya unos, este, unos soldados con la bayoneta calada y por poco alcanzan a la Tita me acuerdo que dijeron, pinche Tita, así, querías tu, eh, como dicen, Bayoneta, o sea, traía la bayoneta, pero entonces dicen, pinchetita, que ya tu diágalo. Me dio un, un, una risa interna porque dije, diágalo. O sea, era diálogo, ¿no? Público. Pero nos venían persiguiendo así, por poco, si realmente nos agarran, ¿no? Me acuerdo muy bien que cuando salimos del pasaje a sumarnos sobre Madero para saber qué pasaba, qué estaba aconteciendo vimos como una tanqueta del ejército se vino se vino sobre de un muchacho que quería atajarla a pedradas. La tanqueta pasó sobre este compañero. Algunos estudiantes eh, eh, se ponen a, a... se presentan resistencia al avance del ejército, pero pues por la fuerza militar tenemos que, que, este, que desalojar. Aquella vez cuando llegamos se había, eh, se había levantado en el asta bandera del Zócalo una bandera rojinegra que es la bandera de huelga, pero antes de irnos eh, se bajó la bandera y se volvió a subir la bandera nacional. Sin embargo, al día siguiente nos enteramos de que empleados del gobierno del Distrito Federal habían eh, vuelto a levantar la bandera rojinegra en el Zócalo Capitalino y eh, las autoridades de la ciudad eh, nos acusaban de haber ofendido a la bandera nacional. Al desagravio que le llamaron ¿no? a la bandera... Que porque se había colocado la bandera rojinegra. Yo no recuerdo cómo fue que la pusieron y cómo todo eso, pero sí decían que se tenía que desagraviar y llamaron a todos los empleados de, de, de la burocracia para que asistieran a desagraviar el ábaro patrón. El Consejo Nacional de Huelga pues, denunció eh, este montaje de un acto de desagravio porque en realidad nosotros nunca ofendimos a la bandera mexicana. Es más, el comité de huelga de mi escuela, el día ante, antes del 27, había acordado que para manifestar nuestro nacionalismo íbamos a llevar por delante la bandera mexicana y eh, íbamos a llevar carteles con las figuras de los héroes de la revolución, con Emiliano Zapate y con Francisco Villa. Es más, todavía recuerdo que eh, Gamundi, el, que dirigía el comité de huelga en mi escuela, me dijo, Mario, vete a comprar este, eh, estampas de héroes nacionales para llevar a la manifestación mañana. Se formó una brigada, esa brigada regresó al Zócalo, y cuando llegamos, yo me regresé también con ellos, cuando llegamos estaban lavando hasta con manguera y cepillo la plancha del Zócalo. De eso yo me acuerdo muy bien. De ahí, bueno, pues, nos regresamos a la universidad y al otro día, yo ya como a medio día nosotros ya me voy a mi casa y yo estaba en la facultad de veterinaria y llegó, llegaron dos compañeros, Fernando Riviero y, y a otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, que le decíamos cochín, llegaron a avisarnos, que en el Zócalo estaban reprimiendo a los burócratas que había habido golpeados, heridos y estaba el ejército persiguiendo a los burócratas, que los habían sacado a fuerza para hacer el desagravio a la bandera, porque la noche anterior, o sea, la noche que acabo de relatar, se había colocado una bandera rojinegra en el asta. Y al otro día, bueno, se dice, se va a desagraviar la bandera y eh, el toque de campanas de la catedral, que también se había agraviado. Eh, se reúne a toda la burocracia eh, para desagraviar supuestamente la bandera. Había una bandera rojinegra en el asta bandera del Zócalo y a, había que hacer un acto al, en torno a eso. Sin embargo, eh, los burócratas, muchos estudiantes, eh, estaban de burócratas trabajando, los familiares, muchos familiares de los estudiantes eran burócratas y no se esperaba la reacción que se tuvo. Eh, empezaron a gritarse consignas de: no venimos de propia voluntad, venimos acarreados, somos borregos, y el grito de: ve, ve, eh, nos traen acarreados, somos borregos, y bueno, eso terminó por volver a sacar los, las tanquetas que la noche anterior habíamos desalojado el Zócalo, el ejército estaba presente y otra vez la acción de las tanquetas del ejército disolviendo la congregación que ahí se tenía. El movimiento estudiantil de 1968 era un movimiento democrático, un movimiento pacifista este, y nosotros siempre manifestamos nuestra disposición al diálogo pero lo único que encontramos fue el ejercicio de la violencia por parte del de, eh, régimen Prist. No era la primera vez que salía el ejército y se manifestaba también reprimiéndonos en ese momento. El bazucazo eh, ya se había tenido, el ametrallamiento de nuestras escuelas porque los que lo hacían era un grupo paramilitar que no podía ser otro más que eh, un, eh, elementos bien entrenados para ello, por el ejército, para esos fines. Y otra vez, ¿qué se manifestaba el día primero en el informe presidencial, el cuarto informe presidencial de Díaz Soldaz? La amenaza. Y ya no era amenaza, ya se había actuado antes y nos amenazaba con que iba a usar las fuerzas de aire, tierra y mar. Y más adelante íbamos a tener la realidad que sí estaba actuando ya sin careta alguna y agrediéndonos a nosotros. Sobre esto hay muchos detalles que habría que explicar, pero esta es una cápsula de las muchas que se están presentando en este momento. Gracias.